1, 2, 3, 4 Bueno, estamos acá en la casa de Cristian con mi hermano Cristian, esto es para YouTube Síganme Yo estoy acá, andando mi roller Acá está toda la gente, allá atrás Recién había unas bolivianos allá, viste, que no te dejaban pasar. Casi me caigo, así que... De... Bueno, bueno, les dejo un saludo y suscríbanse. Para... Les dejamos un saludo y un beso en el culo. Estamos acá en la costanera. Estamos con mi hermano. Él anda de esta manera. Él anda en el roller, ¿lo pueden ver ahí? anda en roller conmigo, y yo en mi bicicleta y él en sus roller. andando por esta costanera mágica guarda los pozos amigo mío vamos, pasar, pasada por acá, pasamos ahí lo vemos andando, el señor que anda de una manera muy peculiar, muy lindo vamos andando, vamos andando Vamos andando, amigo mío. Pida permiso a los patriotas. La gente me ha dejado pasar, amigo. It's I <laughs>